que mencionan la ley de la atracción de la que habla el famoso libro El secreto en el que se nos da a pedirle a decretar aquello que nosotros queremos y nos dicen que con ese simple hecho si lo deseamos con la fuerza suficiente lo vamos a tener porque el universo es tan generoso y tiene tanta abundancia que hay de todo y suficiente para todos y sin embargo, muchísimas personas siguen esperando lo que hace tiempo pidieron, aunque sus deseos hayan sido bien formulados, y se preguntan, ¿qué falló? La respuesta es muy simple, el universo no le da a la gente solo porque lo desea. Si de verdad quieres atraer hacia ti algo, lo primero que tienes que hacer es volverte atractiva o atractivo. Hace ya algunos cientos de años Isaac explicó en términos muy simples en qué consiste la ley de la atracción universal a través de la gravitación. Un cuerpo atraerá hacia sí mismo dependiendo de dos cosas, su tamaño y la distancia que los separa. Mientras más grande sea un cuerpo, mayor será su atractividad hacia el Y también mientras menor sea la distancia que los separa, mayor será esta atractividad. Y probablemente estarás pensando qué relación puede haber entre los cuerpos celestes y tus propios deseos, si son cosas totalmente independientes. Pues bien, yo considero que no lo son tan de considerarlo un poco. Verás, los factores de la atracción no son distintos y para mostrarlo quiero proponerte un ejemplo, ¿te parece? Imagínate que deseas dinero para la deuda que tienes con el banco y que de puros intereses se está acabando todos tus ingresos. Entonces tu deseo es muy claro, una precisa de puede ser poco más o menos lo que necesitas, o lo justo, no importa. Si se lo pides al universo y te dedicas a jugar videojuegos, a televisión y a gastar en café, carro y golosinas, te puedo garantizar que no va a llegar ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año. Encontrar. Si te dedicas a trabajar más eficientemente, disminuyendo el tiempo que te tardas en hacer tus tareas y liberas un poco para comprar y vender algún producto, por ejemplo, entonces el dinero empezará a fluir hacia ti. Y si además te aguantas el antojo y tomas café en tu casa y no compras los de la tarde, entonces te vas produciendo una hora. De esta forma, estarás incrementando tu tamaño y serás más atractivo para el banco que te puede ayudar a reestructurar tu además, el ser más eficiente te permite lograr obtener mejores resultados y esto se hace notorio para tus supervisores o tus clientes, entonces no tardarás en reconocerlo y podrás pedir un aumento o una promoción. De este modo, estarás reduciendo la distancia, ¿no lo crees? Como puedes ver... El desear algo con mucha fuerza no es simplemente repetir miles de veces frases en tu mente o en voz alta. Desear algo con mucha fuerza significa dedicarse con mucha firmeza a hacerlo absolutamente indispensable para conseguirlo. Como esto requiere de mucha fuerza de voluntad, poca gente lo dice porque lo que quiere es que le compres una idea. El verdadero secreto está en generar un compromiso personal con aquello que deseamos. Mientras más tiempo lo tengamos en mente, más fácilmente lo vamos a conseguir. Por eso hay personas a quienes les funciona repetir y repetir, porque se acostumbran a recordarlo durante el día y eso es lo que les ayuda a mantener la disciplina y constancia que se necesita. En las ventas no es distinto. Si quieres ser más atractivo hacia tus clientes potenciales, tu deseo deberá conocer sus valores, sus principios y sus necesidades, de forma que puedas presentarte ante ellos con mejores argumentos, un producto o servicio que les brinde y la solución a su necesidad concreta. Esto significará el aumento en tu tamaño y también la reducción de tus clientes. Y tú, ahora que empieza la primavera, ¿no crees que es conveniente limpiar de mentiras que empiezan a crecer? ¿No es ya el momento de dejar atrás creencias dañinas y encontrar mecanismos que te lleven a ser una mejor persona en estos ámbitos? Te invito a compartir este video con tus conocidos que han sido engañados por los charlatanes y a que te suscribas a mi grupo gratuito de Facebook, El Extraordinario Clan de las Personas Exitosas, donde compartimos información valiosa y conjuramos los engaños mientras nos asociamos para seguir en nuestro camino hacia el éxito integral. También me gustaría mucho conocer tu opinión sobre este video. Gracias por compartirle, darle like y suscribirte a mis redes para seguir recibiendo videos como este que nos han mejores y más exitosos.